Para la receta de hoy solo necesitas un mercado y buen bacalao. Esta ensalada es una puta bomba. <risa> Primero de todo, vas a empezar alineando el bacalao. Le vas a poner vinagre, bastante aceite de oliva, un toque de pimienta, la carne de un dátil cortada fina le pones un poquito del caldo de las aceitunas mira qué pasada vas a continuar con las verduras pimiento verde lo mismo con pimiento rojo Poco de cebolla morada, también cortada, súper finita. La mejor opción para comer tomate durante todo el año es el tomate cherry. Cuando el tomate no está en temporada, el cherry está perfecto. Mm. Bestial. Y para terminar con la verdura, cortas un poquito de cebolleta tierna. La parte verde aquí y la parte blanca sobre la ensalada. Y lo último que vas a cortar son las aceitunas. Cuanto más variada sea la aceituna, más rica va a quedar la ensalada. ¿Estás preparado? Porque te vas a preparar la mejor ensalada de bacalao del mundo. Ingrediente secreto, patatas fritas. Y ahora le vas colocando poco a poco las lonchitas de bacalao. Con el vinagre, el aceite y el dulce de los dátiles. Le pones un poquito de dátil por encima. Sobre la verdura vas a poner un toque de pimienta. Lo mueves. Y lo dejas caer sobre el bacalao, <risa> es bestial, cebolleta, aceitunas, el juguito de marinar el bacalao, <risa> Y el final de los finales, albahaca. <risa> si yo lo puedo hacer, <risa> tú lo puedes hacer. <risa>